Tintolelía de la flor de Hong Kong. Háblame lesio. Tintolelía de la flor de Hong Kong. Háblame lesio. Tintolelía de la flor de Hong Kong. ¿Por qué los pingüinos tienen el pito de pirulí? Porque todo el tiempo están. Piche frío, piche frío, piche frío. ¿De qué se murió el que inventó la cama de piedra? De un almohadazo. ¿Qué le dijo una silla a un hacha? Hacha, vámonos. ¿Y el hacha a la silla? Silla, sí, vámonos. ¿Cómo se llaman los zapatos del papa? Papos. ¿Por qué todo el día se están viendo los angelitos? Por la gracia del Creador. ¿Por qué las puertas de las iglesias son tan grandes? Para que entre el altísimo. ¿Estación de policía? ¿puede mandar 10 policías, por favor? Claro que sí, señor. ¿A dónde? A chingada su madre. Disculpe, ¿tiene tornillos para pernos? Hasta para cagarnos, cabrón. Entra un tipo al banco y trae un gato aquí abajo del brazo y llega a la caja número 3 y le dice a la cajera Deme todo el dinero o aprieto el gatillo! Es una niña acariciando un gatito así y llega un tipo y la ve y le dice ¿Araña? No, gato. ¿Por qué los buzos cuando van en la lancha se avientan hacia atrás y no hacia adelante? Porque si se avientan hacia adelante se dan un putazo en la cara. ¿A dónde van las hormigas después del jardín? Pues a la primaria, pendejo. El chiste del desesperado. Está un tipo que se va a rasurar. Agarra el rastrillo y está ahí, ¿no? Y se hace una cortadita aquí. ¡Ya me corté toda la pinche cara! Oye, chico, yo en mis vacaciones llegué hasta Miami. Apoyo, llegué acá a Miami. Van dos cubanos en Navidad en Estados Unidos. ¿Me da chico? ¿Papá no es? Pues mamá tampoco. ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. ¿Cuál es el verdadero nombre de Iron Man? I don't know. ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? How are you? No, <risa> oh, yo soy de Colea del Sur. Y yo de Colea del norte. ¡Iñol! ¿Qué hace Santa después de salir de la chimenea? Se limpia el hollín. ¿Cada cuándo salen las mamás de los diputados a tirar la basura? Cada nueve meses. Era tan feo, tan feo, que cuando chupaba limón, el limón hacía los gestos. Era tan chiquita, tan chiquita, que en lugar de cótex, usaba curitas. Era tan chaparro, tan chaparro, que cuando se murió, se fue al techo. ¿Qué es negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, rojo? Un pingüino cayendo de las escaleras. ¿Tú sabes de dónde es la pantera rosa? De todo el cuerpo. ¿Por qué Tarzán ya no usa cuchillo? Porque trae achita. Hola, Blanca, soy Rosa. Ay, perdón, es que soy daltónico. Mamá, mamá, mamá, mamá. en la escuela me dicen cabezón. Hijo, ya, mi hijo. En la noche llegó un platillo volador a dar una casa. Venimos de Marte. ¿De Marta de quién? ¡Soldado López! Sí, mi capitán. Ayer no lo vi en la prueba de camuflaje. Muchas gracias, mi capitán. Oye, ¿y te casaste por la iglesia o por el civil? Por pendejo. ¿Por qué se suicidó el libro de Baldor? Porque tenía muchos problemas. ¿Qué es esto? Es un enfermo mental. ¿Por qué? Porque lo quito y lo coloco. Lo quito y lo coloco. ¿En qué mano está el Chapulín? ¿Qué es esto? No sé, pero ahí viene otro, mira. ¿Por qué los apaches se ponían la mano así para ver a lo lejos? Porque si se la ponían así no veía nada. ¡Mamá! ¿Por qué mi papá quiere matar al del periódico?